Me han dicho que muy pronto se estrena una peli Pero no salen famosos de esos que te gustan Aunque si eres fan puede que reconozcas a Bonnie, a Chica, a Mangle y a Freddy Estamos en abril, se acerca el verano y Yo quiero que llegue rápido y se vaya pronto Para que el estreno esté más cercano Y dejar de esperar tanto tiempo como un tonto Esperando, esperando El tiempo no pasa, parece estar parando ¿Qué está pasando? Estoy dentro del juego o estoy soñando Esperando, esperando el tiempo no pasa, cuánto queda, cuánto Que estoy escuchando Pasos en la ventilación se están acercando Esto no es lo que parece, me están susurrando Y Sprintran me persigue, o es William Afton Cuidado, no te duermas, estate al tanto O puede que te sorprenda mientras te canto Los días pasan lentos y yo esperando A que llegue la peli, le rezo a los santos Esperando, esperando El tiempo no pasa, parece estar parando